muy buenas si eres de lo que te gusta probar las nuevas funciones antes que los demás te enseñaré en la aplicación de google home cómo poner la vista previa para que te salgan en modo beta las nuevas actualizaciones de esta aplicación lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de google home hacemos clic luego le vamos a dar donde dice setting o ajustes Luego que le damos a Settings o a Ajustes, vemos una parte que dice Public Preview. Le damos en esta parte y nos sale este letrero que dice que solicitemos al final en azul, solicitemos la invitación. Pero abajo dice que podemos volver a la forma estándar de la aplicación. Pero en este caso vamos a poner la solicitud para ver si no acepta. En otro video les mostraré cómo se ve la aceptación de esta aplicación. Y de esta manera ya enviamos nuestra invitación. No hay que poner nada, simplemente darle a solicitar invitación. Porque ya tengo el correo puesto en esta aplicación. Él, es, él toma el correo que está en esta aplicación para hacer la solicitud con esto veremos las novedades nuevas antes de que lancen la última actualización para esta aplicación de modo más seguro pero la, la actualizaciones que pedí es para actualizaciones previas con esto veremos las actualizaciones previas mucho antes de que salga la beta final es cuanto hasta la próxima muchísimas gracias